El petróleo La Coca-Cola Los perfumes Porque si hay un agua tratada y embotellada Cara, ese es el perfume Ve usted cuánto cuestan 100 mililitros de un perfume de marca Se lo digo porque es interesante esto Todos los negocios que va, se basan en productos de agua Son muy, muy exitosos Y para sorpresa de todos nosotros El más exitoso de esos negocios es el agua simple, el agua pura, el agua sola es un negocio inmenso, gigantesco también es un servicio, si sí lo admito ¿eh? porque no es lo mismo tomar agua del grifo que tomar agua embotellada uno cree a pie juntillas que el agua que viene embotellada viene purificada viene, viene tratada para que no contenga bacterias para que no venga contaminada con nada seguramente es así ¿eh? yo estoy cierto de que Cualquier marca que se respete y se respalde con el consumo de sus productos cuida en primer lugar la salud de sus clientes. Si no, si no fuera así, hace mucho que habrían desaparecido varias marcas del mercado. Que a lo mejor se han desaparecido, pero yo no a estadísticas de eso. Miren, embotellar agua es muy fácil. La toma del manantial, no hay que hacerle nada. A lo mejor sí pasa por un proceso de filtrado. Y el filtrado del agua, hasta donde yo sé se hace por medio de piedras, de piedras que filtran. El agua al pasar por la piedra va ahorcando las bacterias y tiene que ser tan, tan, tan, tan angosto el poro de la piedra que incluso los virus se ahorquen cuando pasan hasta el final del filtro. Por esa razón sí creo que las aguas vienen en buenas condiciones. Y además, vea usted lo que son las cosas, cómo funciona la, la mercadotecnia. No es lo mismo un agua embotellada marca Walmart? ¿Que un agua perrer ¿O un agua Evian? ¿De verdad, de verdad podemos creer que nos confiere un cierto estatus social? ¿O un cierto estatus importante beber un agua de marca? Al final, todas deben, deben respetar el, la misma norma de salud que ha establecido el gobierno. Y seguramente todas la establecen. De manera que yo creo que el agua... Walmart o el, o el agua Ciel es tan buena y tan fina como la Perrier desde luego que sí debe haber algunas diferencias con un buen paladar se llegan a, a percibir si usted toma un, un agua una Pele, San Pellegrino o una Perrier misma o un Evian puede ser que sí note el sabor menos alcalino o más alcalino en algunos casos menos ácido o más ácido menos carbonatado o más carbonatado las aguas simples como la Ciel no contienen esos sutiles cambios de sabor y de fragancia porque aunque el agua sea insabora, e incolora e inolora, llegan a tener cierto sabor, cierto color y cierta fragancia yo creo que ahí sí están las diferencias y bueno, si uno no si, si uno quiere percibirlas, no hay más que probar una tras otra y establecer cuál le gusta más y consumir esa, pero aún así creo que